Darle a ellos unas elecciones limpias si ellos estuvieran haciendo lo que hizo hoy yo lo venía diciendo, esa junta no deben atacarla, deben tratar de fortalecerla deben tratar de, de no desacreditarla porque ya Leonel anunció hoy que él va a poner a ex militares y militares que trabajaron en su gobierno a cuidar las mesas, o sea que si él no gana se va a armar una revolución un pleito esa es la interpretación que yo hago de todo esto y lo vi muy humilde, antes le entregaba una canasta y se tomaba una foto y se iba y, se, y le tiraban las funditas esa a la gente, y se era palos, galletas, tiros, muertos, de todo había. Y ahora lo vi muy tranquilo entregando ahí, parece que quería que el pueblo le esté viendo para que ustedes vean lo que es esto del poder y fuera del poder. Pero esa Junta Central Electoral, el PRM no puede seguir atacándola, hoy el CONEP, la empresa privada, el Consejo Empresarial Dominicano, los jóvenes empresarios y toda la sociedad civil en sentido general ha estado hablando de que hay que cuidarla. Cuando hemos tenido juntas electorales en las que obedecen al poder, se ha armado un caos, yo voy a hacer una breve memoria, una breve memoria de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en el pasado? Ustedes recuerdan la, la junta de Florian Tavares, del partido reformista, terminó en un caos, un lío, con el alegato de fraude, de Balaguer, de que puso a votar muertos militares y que, bueno, se armó un caos. Y ha pasado siempre. Y voy a poner ejemplo de la junta de los tres partidos. Un momentito, permítame terminar el comentario, yo recibo todas las llamadas a los amigos que me están llamando. Recuerda la junta de Morel Cerda, el PRDista aquel de los ojos verdes, un caos, la cuestión de los palitos, eso terminó siendo un problema y le pusieron un palito ahí a todo el mundo, terminó desacreditada y en un caos también. Ustedes no recuerdan de, y esa era PRDista esa junta, la junta de García Lizardo, Nuevamente, reformista, otro caos. Y en la historia más reciente, la de Roberto Rosario. Primero le arman un fraude a nivel municipal cuando se dividen las elecciones municipales y él puso a ganar a quien le dio la gana, al PLR en su totalidad. Y ya ustedes recuerdan los escáner, las famosas elecciones con unos escáneres que le pusieron un por ciento, que además de que no, no ganó Danilo fue totalmente fraudulenta porque ahí le hicieron el fraude con los escáneres. lo no que pasa que la oposición se dejó, pues, embaucar. Y esa Junta PLDista, con esa experiencia fraudulenta, por eso fue que ustedes vieron lo que dijo Roberto Rosario, en esa experiencia de esas primarias abiertas para el PLD y cerradas para el PRM. Otra vez el alegato de fraude. Cuando una Junta es débil, pasa eso. Tenemos que aspirar a tener una Junta fuerte, libre de la politiquería, que no es este el caso, pero tratar de desacreditar lo menos posible, porque con un Leonel diciendo que él va a poner guardia y militares a vigilar el voto, es guardia y es militares que tuvieron a su servicio, como fue tres veces presidente, es lo que está diciendo, estoy poniendo guardia y militares para que sean unidos dos o tres muertos y armar un caos, y así como él sabía que él se iba del PLD porque él no cabía, ya tenía 20 años dirigiendo ese partido, con una presidencia solamente de figureo, porque nunca estuvo ahí, fue tres veces presidente. Eso es para que ustedes vean por dónde me voy. Y miren lo que dice hoy Melanio Paredes, sueñen y duerman de ese lado pensando que el PLD va a perder. Y digo que se ha disminuido y no puede jugar eso Luis Abinader, porque Luis Abinader hace seis meses le llevaba, al PLD, sin importar el candidato a Danilo, al que saliera de ahí, le llevaba 25 puntos. Ya están hablando de 10. Y algunas encuestas del PLD dicen que el, el penco está igual o por encima de él. Y se están durmiendo en los laureles. Porque fue una división que debilitó al PRM. Y hoy me están dando la razón y están despertando. Luis Abinader ha tenido que desmontar todo el discurso que tenía. Va a tener que ponerse a decir que sí que la junta son gente buena, honesta, proba y tragarse toda la basura que dijo junto con Leonel, que Leonel se era su papel en una alianza que lo debilitó. Porque él llega dentro del PLD y donde quiera que Leonel haya llegado, ha llegado dividido. Llegó al Partido Reformista lo destruyó. Lo asimiló. No volvió a ser gente más, el Partido Reformista se dividió en 20 pedazos. Hizo el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas Maldonado, hundió al PRD, se dividió y formaron el PRM por el problema que tuvo interno con Hipólito Mejía, además de la gran metida de pata. Pero Hipólito Mejía no habla nada porque su hijo, es el que le proporciona la manzana a este gobierno y dice el Plistín Diario que el año pasado él se ganó 200 milloncitos de pesos dándole porque hizo la licitación y siempre R.H. Mejía, la, la compañía que gana, y este año 300 milloncitos de pesos. Por eso está tranquilito ahí con el gobierno y no dice esta boca es mía, porque al final los poderosos protegen sus intereses y al pobre que se lo está llevando el diablo. Ante una junta desacreditada, ¿usted sabe qué hace esa junta? Si la siguen atacando, ah, me están atacando, ah, bueno, a mí me nombró el PLD, aquí yo voy a hacer que gane el PLD. Existe la manera. Ellos contrataron hoy a Alhambra System S.A. para hacer el, el, el famoso, la famosa auditoría forense. Pero ese es el último paso. Eso fue lo último que pidió Leonel para ver si salen de eso. Y en esa alianza y de ese estilo podrían quedarse fuera soñando, como dice ese grupo. Ténganle miedo a una gente como Danilo Callado, que no habla, pero que tiene el poder, que tiene el dinero, que tiene los mecanismos antes unas elecciones municipales que vienen, que serían una oportunidad de sacarlo, pero con los líos, fíjense que hasta última hora el PRM y la Fuerza del Pueblo tenían un arroz con mango ahí que estaban inscribiendo candidatos. Pudieran amanecer en esta Navidad por debajo ahí al llegar enero. Y ustedes saben que las elecciones municipales son el 16 de febrero. Y esas van a ser determinantes para las futuras elecciones del mes de mayo, las congresuales y presidenciales. Si yo fuese Luis Abinader, fíjense que Leonel Fernández no ha aparecido en ninguna actividad del PRM. Él está claro que fue una alianza, pero a formar su partido, la Fuerza del Pueblo, (FP). Que le quitaron el L para que no fuera tan directo, Leonel Fernández, presidente, 2020. Así era que decían. Y lo reconocieron todos los estamentos. Y él sabe que él no tiene la oportunidad de llegar en primer lugar y que quien tenía todas las posibilidades era Luis Abinader, pero ahora el PRM, que lo ha reconocido en su diligencia, tiene el caballo de Troya adentro. Y aunque el penco esté tirando pencada y cada vez que habla mete la pata, porque no he visto un candidato que tenga más problemas de falencias mentales, no puede coordinar una sola idea. Si yo le pongo parte de lo último que él dijo, ustedes se asustan. O sea, hay un problema ahí neuronal de coordinación, además del terrible miedo escénico que tiene, y un hombre que no pega una porque cada vez que habla mete la pata pero Danilo lo está acompañando donde quiera que va. Danilo está inaugurando obras, ejecutando obras, y un programa de asfaltado que complacieron a todos los síndicos para quedarse ahí, tranquilito. Podría amanecer mucha gente llorando, lágrimas de sangre, los que con inteligencia no pudieron defender. Y a mí que me atacaban al principio, han terminado, dándome la razón... No, que hay que aliarse hasta con el diablo para sacarlo del poder, para sacar quién. Y ahí termino con la otra parte. ¿Cuál es el discurso que tienen los, la gente de la oposición para sacar al PLD? ¿Qué es para afuera que van? Lo mismo que le dijeron a ellos. ¿Cuál es la propuesta que tiene Leonel Fernández? ¿Cuál es la propuesta que tiene Luis Abinader? La propuesta de Gonzalo, no hay propuesta, no tienen propuesta. Aquí lo que hay es una lucha. Unos que están dentro y quieren quedarse, y unos que estaban dentro y que lo sacaron y que quieren volver, y uno que no ha estado nunca y que quiere llegar. La lucha es para montarse en la silla. No hay otro discurso. Uno diciendo en un bloque que van a sacar al PLD de Danilo y el PEDA de Danilo que está haciendo todo lo posible por quedarse. Aquí no hay propuesta, esto se fuñó. No hay propuestas que hablen de superar los problemas. Nosotros tenemos los mismos males que desde que Trujillo trajo a Mejía y nacionalizó las compañías eléctricas estatales, creó el Banco Central, la policía. O sea, lo que Trujillo hizo, está igual todo. Qué pena que yo tenga que mencionar a un dictador. Y los avances institucionales que hemos logrado han sido muy pocos. Y ahora no hay discurso. Ahora hecha bacanería. Discurso vacío, suciedad y pura propaganda.